Pues les saludamos, somos sus amigos Elida Y Rafael Cavazos Así es, un cariñoso saludo A toda a toda nuestra gente Que normalmente eh, Pues nos escucha, nos ve y, y les enviamos un cariñoso saludo De este Hermoso lugar sí Precioso lugar sí. Que, que Dios nos ha Permitido estar aquí Es un campo Es un lugarcito donde Precioso. la gente viene aquí a, pues, a, a, a caminar, a, caminar. a, caminar, a, a relajarse uh -huh. y a nosotros siempre nos ha gustado este este lugar, está bello, eh, verdaderamente que es, es algo que tenemos por aquí cerca de donde estamos y, y pues aquí estamos, aquí estamos alabando y glorificando el nombre del Señor y, y, y Miren de, los árboles. recordando, recordando este, Miren pues los árboles. El, el Salmo 23 que dice Jehová es mi pastor y nada me faltará, amén. Amén, el, así en, es. en lugar de dedicar el pastor, me hará descansar y confortará mi alma, me guiará por senderos de justicia, por amor de su nombre. Amén, y amén. Y verdaderamente que está precioso aquí. Es, eh, amamos, les queremos y pues de pronto vamos a estar ya eh, con ustedes eh, como lo hemos estado siempre. Así de que bendiciones para todos, para todos, para todos. Para todos y bendiciones. Pero no podemos nosotros estar aquí sin poder orar, darle honra, darle gloria y darle alabanza. Así es. Pero sabes qué, lo que más nos interesa es que tú puedes recibir la bendición del Altísimo. Amén. Imagínate y por favor, bueno, pues, estás viendo ahorita, pero uh -huh. y, imagínate que tú estás en el campo y estás levantando tus brazos dándole y le la estás honra a la gloria dándole honra, a la gloria y alabanza al Señor y dándole gracias, gracias, gracias. por todas y cada una de sus bendiciones. Amén. Hebreos 1.2 nos dice, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no podemos ver. Amén, y además la Escritura nos dice ahí en Mateo que todo lo que pidimos en oración creyendo el, ¿no? lo vamos a recibir. Amén, así es, así ¿Cuál es tu así necesidad? Es. Mira, no dejamos de recibir correos. Así y en es. todos siempre hay necesidad. Así hay es. dos cosas que nos llaman muy fuertemente la atención. Una, problemas de matrimonio, problemas de finanzas. Y luego también hijos con problemas, drogas, alcoholismo, violencia, en fin. A veces familiares en, la, en las problemas. cárceles. En fin, problemas, problemas, problemas y problemas. Pero tenemos que enseñarnos, créanmelo, tenemos que enseñarnos a confiar y a creer en el amor del Señor. Amén, así es. Confiando y si tú y yo en él. si tú y yo podemos creerle a Dios que si oramos al Altísimo, Él nos oye. Amén. Porque tienes que creerlo. Porque Amén. es sí, sí, escucha. Amén. Si sí, escucha, Él dice no temas en Isaías 41.10 uh -huh. no temas porque yo estoy contigo. Amén. No desmayes Amén. porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Dice es. siempre te ayudaré y siempre te sustentaré te con, con la, la dieta diez, de, mi de mi justicia. Y esa es nuestra fe y nuestra confianza que Él está con nosotros. Y Así está es. contigo si tú también le alabas le glorificas y si crees en Él, en su nombre. Así es. Entonces mira vamos a orar si tu problema es financiero Pues vamos a declarar las finanzas Vamos a declararlas Simplemente dile al Señor Padre oh, Bendito su nombre Señor Le alabamos, sí, le Padre, bendecimos Padre Le honramos y le glorificamos mi sí, Señor bendito ¿Y bendito palabra, su Su palabra dice Señor Que si yo le pido algo oh, madre, En su nombre Pues se me lo da y declara ahorita la bendición, Entonces, declara sí, la sí, prosperidad, sí, declara el trabajo, sí, declara, declara el bien que declara, estás recibiendo, de decláralo decláralo por favor, Dí, sí, yo sí. lo recibo y pon tu mano así sí, en actitud no recibo, de recibir, yo lo recibo, Dí, yo lo recibo, recibo Señor, recibo tu bendición en el nombre de Jesús. y Padre Santo, Padre Santo dile, yo recibo por la fe, yo recibo por, recibo, fe, recibo por la fe, la bendición, la recibo emoción, el dinero padre. que necesito, recibo ese trabajo que ando buscando y yo recibo, recibo Señor, en este momento la bendición. bendición. Sí, señor, dilo, lo recibo. Lo recibo. recibo A ver, recibo repítelo, te quiero escuchar. Yo lo recibo, sí. dilo, dilo, repítelo. Sí. Recibo, yo recibo la bendición. Yo recibo la bendición en el nombre de Jesús. Ahora, si tienes problemas de matrimonio, vamos a orar por los matrimonios. Es como matrimonio, imagínense, ya van para los 51 años de casados. Cuando Dios nos une, cuando Dios nos une, dice que lo que él unió, que el hombre no lo separe. Entonces, no descuiden los detalles, no descuiden las cosas que pueden estorbar. Para que haya armonía en el hogar. Cuídense, cuídense, respétense, ámense, quiéranse. Y de vez en cuando vayan hacia caminar como nosotros ahorita. Y busquen siempre del Señor. Y disfruten de las bellezas del Altísimo. Disfrútenlas. Y permitan que les bendiga. Voy a pedirle a mi esposa que ore por los matrimonios. Amén, Padre, le alabamos y le glorificamos, sí, Señor, en este momento, dándole la honra, la gloria y sí, la Padre alabanza. Santo. Gracias, Señor, por la oportunidad que usted nos da, Señor, todavía sí, de estar unidos juntos, mi esposo y yo, Señor, eh, alabándole y glorificándole y también oh, intercediendo, y Señor, por los matrimonios que están en problemas en necesidad, sí, Señor. Señor. Eh, hay tantos problemas en esta vida, Padre Santo, sí, sí, sí. pero sí necesitamos acercarnos, acercarnos a usted, Señor, porque para usted nada, nada es imposible, confiar y creer plenamente que usted lo hace, Padre, y en este momento oramos por aquellas personas que están pasando por, por una necesidad, por un problema matrimonial, ya sea personal o, o con los hijos, Padre, usted conoce, Usted conoce las necesidades, usted conoce todas estas personitas, Señor, que nos han eh, enviado sus, sus correos, Padre, en sus preciosas manos los ponemos, Señor, sea cual sea su necesidad, nada imposible hay para usted y oramos por todos y cada uno de ellos, Padre, que Señor, usted les bendiga grandemente, que ellos reciban su bendición, primeramente, Señor, que crean y que confíen en usted, y que ellos le alaben y le glorifiquen, sí, Padre. Gracias le damos, Señor, Aleluya. por la oportunidad sí, sí. que usted nos da a nosotros de estar juntos, de estar unidos y de estar compartiendo también su palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, le damos gracias, Padre. Amén. Amén. Amén. Amén. Las otras necesidades también son a veces de salud. Entonces, va, vamos a orar también por sí. la salud. Amén. Y vamos a orar por por lo que, que te está haciendo falta, solamente cree y pon tu mano ahí en tu pecho. Padre, que toda persona que en este momento pone su mano en su pecho, porque está escuchando, Señor, porque está escuchando este mensaje, está escuchando esta oración, Padre. Toque su vida sanador, y empieza a sentir la presencia el de Dios sanador, tocándote, tocándote, bendiciéndote, sanador, sanándote, cambiando santo, esa situación adversa por una santo, de bendición. Oh, mi Cristo, mambo, solamente créelo, solamente créelo, solamente créelo y di, y yo, recibo Dios, dilo, sí, yo recibo la bendición, dilo, yo recibo la bendición, dilo, dilo. Yo recibo la bendición En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y del Espíritu Santo Aleluya, amén, amén Amén Mis amados Les amamos en el amor del Señor Amén, así es Y queremos continuar Haciendo videos así como este Donde salimos mi esposa y yo A los diferentes lugares Para poder estar En la naturaleza Amén, y en la presencia de amén, Dios, así es. así es que háganlo, reciban y reciban cariño, la bendición, reciban un abrazo, bendiciones para todos, y nos vemos en el siguiente video, aquí tienen nuestros datos, aquí arriba, así que somos sus amigos, Rafael el fiel, y Elida Cabazo, muchas bendiciones, bendiciones para todos.